Ray estaba sentado delante de su teclado. Tenía que escribir un mensaje para hacer la prueba, pero no se le ocurría nada con algún significado profundo. Así que decidió tocar una a una las letras de la primera línea de su teclado. Era 1971 y el primer email de la historia transmitía simplemente las letras Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P desde un ordenador que se encontraba en Cambridge hasta un ordenador que estaba justo al lado, pero pasando por ARPANET, la red que precedió a Internet. Y con esto, Ray Tomlinson se convirtió en el creador de un sistema de comunicación que a día de hoy utilizan casi 4.000 millones de personas en todo el mundo y que genera casi 300.000 millones de mensajes cada día. Lo más curioso del email es que, aunque esté basado en tecnologías modernas, no deja de ser una traslación a lo digital de una costumbre humana que se remonta a siglos atrás, casi desde que apareció la palabra escrita. El primer uso documentado de un servicio de mensajeros para la difusión de mensajes escritos se remonta al antiguo Egipto allá por el 2400 a.C., cuando los faraones utilizaban a los mensajeros para difundir sus decretos por todo su territorio. Casi 2.000 años después, allá por el 550 a.C., el rey persa Ciro II el Grande creó lo que sería el primer servicio de correo postal organizado, al obligar que cada provincia organizara la recepción y envío de correo a cada uno de sus ciudadanos. También negoció con sus países vecinos el que hicieran lo mismo y también hizo construir caminos desde la ciudad de Post en el oeste de Irán hasta la ciudad de Jacca en el este. Alrededor del año cero se creó el servicio postal de Roma, que se considera como el primer servicio postal bien documentado. Creado por Augusto, el servicio se llamaba cursus publicus y se ofrecía gracias al uso de carros ligeros tirados por caballos muy rápidos. Genghis Khan también fue un gran impulsor del correo postal, ya que instaló un servicio de mensajería que cubría todo el imperio mongol, con más de 1.400 oficinas postales, 50.000 caballos, 1.400 bueyes, 6.700 mulas, 6.000 botes… y que era tan eficiente que hasta observadores extranjeros como Marco Polo se quedaron realmente sorprendidos. En los siguientes siglos se empezaron a crear sistemas postales mejor establecidos en multitud de países y en 1716 se crearía en España Correos y Telégrafos, un servicio público de correo postal disponible para todos los ciudadanos y que sigue más de 300 años después siendo lo que ya conocemos todos pues como correos. A partir de ahí, el correo postal fue evolucionando con la tecnología asistente primero creándose estaciones postales al lado de la vía de los trenes, para aprovechar ese movimiento mucho más rápido de los trenes, y posteriormente creándose el concepto de correo aéreo, especialmente diseñado para los envíos intercontinentales. Con el avance de la tecnología, la gestión del correo se fue automatizando casi en su totalidad para ser capaces de procesar los cientos de millones de cartas que se envían cada hora en todo el mundo. A día de hoy, el email ha desplazado en gran medida el uso del correo postal y también ha cambiado nuestras costumbres y forma de comunicarnos, tal y como ya nos avanzaba en su día Meg Ryan allá por 1998, cuando la gran pantalla nos decía «Enciendo mi ordenador, espero impacientemente mientras arranca, me conecto y mi alento se contiene en mi pecho hasta que leo tres palabras, tienes un email».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 Hoy, como no, hablamos de emails y de email marketing, y para ello contamos con un crack como es Ignacio Arriaga, fundador y CEO de Acumba Mail, una solución española de email marketing que tiene miles de clientes en España y Latinoamérica y ha crecido a pulmón hasta ser comprada hace unos pocos años por MailApp, un gran grupo italiano de email marketing. Con Ignacio hablamos de la historia de Acumba Mail, sus aprendizajes haciendo crecer su empresa sin inversión externa, el proceso de venta Mail App, aprendizajes durante su camino y también hablamos del panorama startup en España. Una conversación que no tiene desperdicio, así que adelante entrevista. Bueno, estamos con Ignacia Riaga, eh, F C CEO, bueno, cofundador co de Akumba Mail eh, y aparte una persona súper interesante en el mundo startup porque tiene un planteamiento distinto de hacer las cosas o, o distinto de lo que se suele hablar, pero muy efectivo, porque de hecho nos contará que Akumba Mail fue vendida hace ya algún tiempo y, y sigue ahí trabajando en todo esto. A mí me encanta. Sigo desde cerca, desde el principio, gracias a alguien como un carrero y creo que vuestra evolución ha sido la releche y la vamos a revisar. Lo primero, Ignacio, tío, muchas gracias you por pasarte por aquí. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Y vamos a aprender mucho de ti porque tú eres de los de la trinchera, de currar, currar, currar y, y sacar las cosas adelante. Para empezar, tú es que ya antes de Akumba Mail, tú eras nerviosico y estabas haciendo cosas. Cuéntanos tu historia hasta llegar a Akumba Mail. Pues a ver, eh, yo estudié ingeniería informática en Ciudad Real eh, y con 20, bueno, estuve trabajando en la universidad mientras estudiaba la carrera y con 23 años me vine a Madrid a trabajar. Eh, empecé a trabajar en, para Ericsson. Eh, hacíamos cosas de... de telecomunicaciones, ¿vale? Porque Ericsson, hay gente que la conoce por los móviles, pero su negocio realmente no son los móviles. El negocio gordo de Ericsson son las redes, todo lo que hace Huawei ahora, que da tanto miedo, pues lo lleva haciendo Ericsson muchos años. Y entonces, pues estuve trabajando allí un par de años y la verdad es que estaba un poco aburrido, un poco de la cultura corporativa, aunque Ericsson es una empresa bastante buena para trabajar, porque son suecos y saben tratar bien a los trabajadores y demás. Eh, era muy joven, tenía 25 años o por ahí y mi socio actual, Rafa, eh, justo volvió de... que fue la persona con la que hice los 5 años de carrera y demás o sea que ya nos conocíamos bastante pues él volvió de Copenhague que estaba allí trabajando y se vino aquí a trabajar a Madrid y coincidimos los dos y él empezó a trabajar en una empresa que se llama Telven que hacen acueductos, como, como oleoductos sí, eh. y cosas así hacen muchas cosas es tocha además sí, sí, es muy grande y pues eso, estábamos los dos un poco aburridos de un poco el mundo corporativo grande, además éramos jóvenes, teníamos, no teníamos ninguna atadura familiar y demás, y decidimos pues, que queríamos hacer algo propio. Y al principio pues, estuvimos evaluando bastantes ideas y demás, y mientras decidíamos qué hacer y qué no, pues lo que nos pasaba era que casi todas las ideas eran web, que esto fue en 2010 o algo así, y nosotros no habíamos hecho una web en la vida, ¿no?, entonces, bon comienzo. Claro, éramos ingenieros informáticos, pero en la carrera en aquellos momentos pues se daba muy poca formación del tema de hacer web. Y a día de hoy sigue igual, que es lo peor. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Al final la carrera es para que aprendas a aprender más que para que hagas esas prácticas, porque si nos hubieran enseñado a hacer web en aquella época, nada de lo que se usaba lo habríamos seguido utilizando, o sea que realmente... Y entonces decidimos, pues dijimos, pues vamos a hacer una web para probar y copiamos una página americana que en ese momento estaba como empezando a ponerse de moda y tal, y aquí en España vimos que no había nada, pero bueno, la copiamos como con ganas de aprender, más que otra cosa, y copiamos Kickstarter. Y, Toma ya. Claro, <ríe> pero en aquel momento no era tan grande, no era tan complejo y tal. Entonces, pues decidimos hacer un clon de Kickstarter sin mucho afán de que eso fuera a ir bien y nada parecido. Y la verdad, teníamos otro socio ¿no? que se encargaba un poco de temas de diseño y de temas empresariales, que se llama Carlos, que luego no estuvo en Akuma 1000 y Carlos era así como muy... eso sí que es de trinchera de verdad. Y, y Carlos pues le escribía a los periodistas, etcétera, etcétera, y nosotros con una landing y poco más, que solo había un formulario para, como para mandar proyectos, Kickstarter al final es una plataforma de crowdfunding, que ya supongo que todos sabemos lo que es, y pues con una landing de sacar proyectos nos consiguió el tío que nos sacasen en el país, ahí a, pa a página completa, incluso edición era? en papel con fotos, un articulazo súper largo y entonces pues aquello empezaron a llegar proyectos y se nos fue como un poco de las manos. ¿no? ¿Esto se llamaba el proyecto Lanza, Lanzanos, Lanzanos? Era Lanzanos. Lanzanos y estuvimos un par de años con Lanzanos. La verdad es que tuvo un crecimiento súper viral porque yo recuerdo que Lanzanos, cuando nosotros nos fuimos, tenía 150.000 registrados o algo así y pasta en marketing cero. Eh, entonces fue bastante, bastante viral, se hicieron proyectos gigantes y demás, o sea que el problema de Lanzanos y de Kickstarter también, lógicamente, es que el modelo de negocio es complicado, porque al final lo que hacíamos era comisionar, y comisionar bastante poco, un 5%. Eh, además empezaron a surgir plataformas de crowdfunding así un poco como churros eh, aquí en España, y hubo una que lo hacía mejor que nosotros, que, que estaban bastante más preparados en todo el tema cultural y demás, que era Verkami, que, que, sigue, sigue, que sigue, sigue ahí, Lanzanos además. también sigue, pero y entonces pues nosotros vimos que no era el tipo de negocio que nosotros buscábamos, porque al final era un negocio difícil de escalar, eh, Berkami es igual de difícil de escalar, lo que pasa es que para ellos era un poco un autoempleo, pero no era lo que nosotros queríamos, entonces ahí teníamos un otro socio que se mostró interesado en quedarse con Lanzanos y demás y nosotros pues se lo, se lo vendimos. Eh, se lo vendimos a él y a otros inversores por una cantidad que nos pareció bastante bien para haber estado un par de años de curro y tal y que nos sirvió pues para empezar un poco con Lanzanos que empezamos en 2012. Con Acumba, mail, ¿no? eh, ¿Ya con Acumba a... mail, que empezamos en 2012. Aquí, pues ya, cuéntanos lo primero, Le dudo mucho también que alguien de la audiencia no haya escuchado Acumba Mail, porque a ver, joder, se conoce, pero cuento un poquito, por si alguien lo ha despistado, ¿qué es Acumba Mail? Pues Acumba Mail eh, es una herramienta de email marketing, <coughs> básicamente lo que hacemos es... Eh, orientada muy bastante a pymes y lo que hacemos es proporcionar todo tipo de herramientas para la comunicación entre empresas y sus clientes pues ofrecemos desde email email transaccional, SMS creación de landing page y demás eh en principio es un servicio como muy self-service, ¿vale? Que bueno, nosotros lo que buscamos es que el cliente sea capaz de hacer todo y nuestro cliente óptimo es el que no habla con nosotros jamás en la vida. O sea, nos queremos conocerlos. Muditos, muditos. Sí. Y creo que más o menos, eh, siguiendo esa filosofía, lo hemos, lo hemos conseguido un poco. ¿Quién es vuestro cliente tipo? Porque entonces lo en la comida ¿no es? Es una micropyme eh, al final. Sí, ya. al final nuestro cliente tipo, el que nosotros vamos a buscar, es una pyme pequeña, alguien que pues que tiene un restaurante, que tiene cualquier tipo de empresa de este tipo, o incluso luego ya tenemos clientes mucho más grandes, del tamaño que los quieras. Tenemos muchas agencias, tenemos uh, loterías y apuestas del Estado, tenemos e-commerce gigantes como, no sé, como Primor, o como juguetos. Tenemos muchas cosas grandes. Pero al final el cliente que nosotros buscamos con nuestro marketing y el que realmente nos al que realmente sacamos beneficio interesante, porque es el que no nos da ningún ruido, es una pyme que esté medianamente tecnologizada, pero tampoco mucho, y que sea capaz de manejar la herramienta por sí misma. Vale. Nos pregunta Javi con su por, por Twitter y dice ¿cómo se os ocurrió meteros en un mundo como el email marketing que parece que lleva saturado desde toda la vida? Que, y digo el parece porque, porque luego el mercado crece como a unos ritmos brutales. Pues el tema del email marketing, eh, la idea fue de David Carrero, que es amigo común. Lo mencionaremos varias veces, sí, Carrero, te invocamos. Seguramente. Y Carrero opinaba pues, que la cosa no estaba tan saturada, que realmente hay cierta parte en la que lleva razón en eso. Eh, si mi yo de ahora tuviera que elegir ese proyecto, seguramente yo diría ni de coña, ¿no? pero en ese momento pues éramos más jóvenes y más ignorantes seguramente, pero no estaba tan saturado, primero porque siempre ha estado Emailchimp que es gigante, obviamente, etcétera, etcétera, pero a MailChimp el mercado español e incluso todo el mercado latino le da un poco igual, porque es que ni siquiera lo necesita. Entonces aquí en España plataformas de email marketing que, estuvieran, que fueran un poco decentes no había mucha cosa y sí que estuvimos analizando un poco la competencia directa que había aquí en España y eran cosas pues, que tú que, bueno, que has trabajado mucho producto, pues a lo mejor te sacarías los ojos ¿no? si tuvieras que trabajar con eso. Y entonces ahí sí que vimos que en España al final hay miles y miles de empresas y que tienes un hueco para crecer entre España y Sudamérica bastante interesante. Y uno de los factores que, que limitan mucho a las empresas españolas es el desconocimiento del inglés que hay en este país que al final muchísima gente, ya cada vez menos, porque las generaciones más jóvenes están más preparadas, pero muchísima gente no tiene ni idea de inglés. Y al final eh, una plataforma que estuviera localizada aquí en España, eh, con un soporte más o menos decente, incluso telefónico, gratuito y tal, eh, pues tenía, tenía su cabida. Entonces, pues ahí fue donde empezamos de toda la lógica, además que ya no solo el idioma, no que de aquella MailChimp yo creo, ahora no, ya no, no sé cómo, pero de, de aquella se pagaba en dólares, ¿no? que parece una tontería, pero ya te significa, para un negocio pequeño pagar en dólares por una herramienta de email marketing que tampoco la sabe usar, es un poco raro. Sí, se pagaba en dólares, luego MailChimp tiene muchos filtros para empresas extranjeras, porque en el tema del email marketing hay mucho spammer y demás, entonces había mucho bloqueo de listas, etcétera, etcétera y la gente pues se, se chinaba un poco. El soporte de MailChimp tampoco era como el nuestro, etcétera, etcétera. Sí, se nota. O sea, al final siempre oportunidades hay yo creo, en replicar modelos que, que necesitan una cierta localización para adaptarse al mercado local, como, como es vuestro caso. También pregunta Javi, en esta línea, si validasteis la idea de negocio. A ver, eh, validar en la forma actual que se maneja de crear un MVP muy pequeño, etcétera, incluso sin hacer nada, intentar validar, pues no validamos mucho. Nosotros al principio teníamos vendida, digamos, una marca blanca con un hoster español bastante grande, de los más grandes, y que tuvimos ahí la suerte de que teníamos un contacto muy directo. Entonces teníamos esa marca blanca vendida que nos producía ciertos, ciertos beneficios mensuales y demás. Teníamos un producto muy, muy sencillo al final que nos llevó unos meses desarrollar, pero tampoco fueron cinco años desarrollando para sacarlo. Y lo que sí que hicimos fue validar mucho con nuestros propios clientes. Al final tuvimos cierta suerte y con todo el tema de PR era bastante fácil en esa época. así que tenemos eh, contactos en medios de comunicación. De, de la etapa anterior. Claro, ¿no? Carlos Soto, siempre. <ríe> Gracias. Y... Y conseguimos salir en todos los sitios y además tuvimos mucha suerte porque, un poco por ignorancia, ¿no? bueno, y tampoco muy por ignorancia, pero un poco aposta y un poco el titular del Mailchimp español funcionaba bastante bien. Entonces, copamos esa búsqueda eh, de Mailchimp en español con todos los resultados nuestros de medios de comunicación, etcétera, etcétera, y ahí conseguimos vender muchísimo. De hecho, la competencia eh, sacaba post que se titulaban Akuma Mail, el verdadero tiene español, y nos ponían a parir ¿no? para intentar llevarse nuestro tráfico en esa búsqueda, ¿sabes? porque ya estaban como un poco desesperados por, por, el, por atacar esa búsqueda y que es verdad que ahí tuvimos entre suerte y buen hacer, pero esa búsqueda fue brutal. También, en el fondo, mola entrar en un mercado que ya tiene demanda porque esa búsqueda equivalente en otro mercado sin demanda no la tiene, ¿no? La de alguien que busca un competidor en español. Pues es, eso está muy bien pensado. <risa> Oye, ya, ya de paso, eh, el nombre de Acumba Mail, porque, claro, MailChimp, Acumba Mail... A mí siempre, siempre te lo quiero preguntar. ¿Tiene algo que ver o...? Eh, no, la verdad es que el nombre viene de un proyecto anterior que fue muy fracasado porque ni siquiera llegamos a sacarlo, que no estaba mal, que era como un rollo social que me día likes y demás y nosotros yo lo quería llamar acumba web porque sonaba lo de acumba web y, y no me dejaron entonces ya saqué este y dije este se va a llamar acumba mail porque lo digo yo y punto y se acabó sabes y entonces pues de ahí vino o sea no fue casual o sea no fue de mailchimp, de MailChimp. No. Lo claro, digo, a lo mejor lo dicen no sabe, pero como Mailchimp el, el, el, sí, sí, el es simbolito es un monete. Y claro, yo siempre he dicho, coño, el mono, la jungla, la cumba. O sea, me, me sonaba toda una historia guay, pero no me lo inventamos <risa> básicamente. Oye, ¿cómo, ¿cómo de grande esa cumba me la diado? Cuéntanos cuando es un poco, pues, pues, el número de, de clientes que tenés, trabajadores, un poquito las Pues tenemos, eh, bueno, somos nueve trabajadores y tenemos 3.600 clientes de pago. Luego, clientes gratuitos, pues decenas de miles. A punta pala, ¿no? Sí, sí, los que queráis, regalamos. Y, y pues básicamente ese es el tamaño. Vale, genial. ¿Y cómo dividís un poco el, el equipo? ¿Qué, dónde, ¿Dónde metéis más, más personal? Pues principalmente en producto, porque al final nosotros sí que siempre hemos tenido claro desde el principio que éramos una empresa muy de producto y estamos Rafa y yo, que somos bastante de producto, que somos los fundadores, junto con Miguel, que también estaba desde el principio que también es ingeniero y eh, luego tenemos otros tres ingenieros más, eh, una dos personas encargadas de marketing y una persona de soporte y un diseñador que estamos ahí viendo. Vale. Flipante, tres mil y pico clientes de pago, decenas de miles de clientes free, una persona de soporte. ¿Cómo se consigue eso? Pues, eh, primero intentando reducir la fricción al máximo, es decir, que todo se pueda hacer, que una persona que, que no sea un analfabeto digital sea capaz de, de mandar una campaña sin necesidad de mucha ayuda y demás. Luego, automatizando mucho, generando mucho material de manuales, vídeos, etcétera, etcétera. Analizando mucho qué peticiones llegan más a soporte para poder paliar esos problemas y básicamente ese, un poco esas son las, las formas al final vas a tener un soporte que siempre es inherente al modelo pues desde no me funciona mi tarjeta de crédito a quiero cancelar la cuenta o a, al final pues todo eso que salga un poco con respuestas semi automatizadas etcétera etcétera un poco la automatización y el reducir la fricción en el propio producto, yo creo que son las, las claves. Claro. Y lo, lo habéis dejado claro, o sea, yo lo, lo vuelvo a repetir. Tres mil y pico clientes de pago, una sola persona de soporte. Es que esto de ratio no lo he visto en ninguna otra startup española y es que vuestro servicio funciona de puta madre. O sea, que, que ahí me habéis metido un curro de, de narices. Lo digo porque me gustaría hacer algo parecido a mí en el futuro y llegar a ese, a ese nivel. Oye, vamos a destripar un poco vuestro crecimiento. Es decir, ¿Qué etapas ha pasado Accumamel? Entiendo yo, una, joder, pues de, de los primeros años hasta ser rentables o todo esto, ¿cómo dividirías la evolución de Accumamel y qué has aprendido en cada, en cada fase? Pues a ver, yo los primeros, esto empezó en 2012, pues de 2012 a 2013, 14 pues fue un poco, sacamos el producto, empezamos a vender, la verdad es que tuvimos relativa suerte porque... Teníamos la marca blanca de este hoster, que algo vendía, que vende exactamente lo mismo a día de hoy que lo que vendía entonces, pero entonces era mucho claro. y para nosotros. Y eh, al principio, la verdad es que el marketing era un poco desastre, salvo esto, esto que te digo de, del tema de, las, de la búsqueda de mil español. Trabajábamos bastante afiliados, porque sí que es verdad que nosotros de la etapa anterior conocíamos gentecilla, entonces pues siempre pedías un post o le dabas algo de afiliación a bloggers y tal, que nosotros además éramos muy duros porque solo trabajábamos a venta. No, nunca hemos trabajado a registro porque sabíamos que no teníamos dinero para pagarlo. Entonces eh, sí que es verdad que en marketing, o sea, yo recuerdo que conseguimos... Eh, no me, a ver... Facturar... Nosotros cuando vendimos la empresa, la primera parte de la empresa la vendimos en 2015, nos habíamos gastado en marketing de 2012 a 2015 10.000 euros. En total. En total, en total. O sea, no al mes, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que podíamos haber metido más, lógicamente, pero tampoco lo teníamos, porque nosotros constituimos con 3.500 euros y de ahí para adelante. no Nunca recibimos inversión ni nada, intentamos buscarla, pero nos dijeron que no. Eh, hubo gente que nos dijo que no muy razonadamente y tampoco intentamos buscarla muy... Muy agresivamente, preguntamos a tres o cuatro, nos dijeron que no, que tal, y del mes que intentamos buscarla, que estábamos facturando, no me acuerdo, eh, 8 o mil euros al mes, al mes que dejamos de buscarla, que serían un par de meses, pues estábamos facturando 15 o por ahí, Joder. y entonces dijimos, espérate, porque igual, no hace, igual falta, no, no hace falta. Y ahí yo recuerdo que estábamos tres personas, que éramos los que, los que empezamos con todo esto. O sea, que básicamente vuestra inversión fue tirar vosotros curros sin cobrar, hasta que esto tirara. ¿Cuánto tiempo pasaste sin cobrar? Pues un par de años, un par de años y medio sí que estuvimos sin cobrar. No cobrábamos Rafa y yo. Luego estaba Miguel, que era otro socio con el que, que estaba en la empresa anterior, entonces negociamos con él y él quiso un porcentaje pequeño a cambio de cobrar sueldo y demás. Entonces, Pero guay para que la gente también entienda que a veces el, para que el proyecto tire, incluso cuando hace bustra, claro, el, pues a veces no hay para pagar la, las nóminas, que, que esa es la, la inversión que hay que hacer. Hay que ir a, un poco armados, ¿no? De, de... Claro. Eh, sí, tienes que llevar algo de, de ahorros o una pareja que trabaje o algo así para que tú puedas aguantar, porque al final aguantar sin cobrar es, es complicado. Y es agotador, ¿no? No ver, no ver retorno. Al final, si vas creciendo y demás y si ves que la empresa crece, pues sí que dices, bueno. Pero si no lo ves, es, es complicado. O sea, nosotros yo me acuerdo que llevamos al principio estuvimos unos meses desde que desarrollábamos hasta que conseguimos empezar a vender más o menos bien, que yo me acuerdo que si vendíamos cinco clientes a la semana, yo decía, yo ya hoy dejo de trabajar, cinco a la semana. ¿sabes? Ahora si vendes menos de 7 a 8 al día, dices, voy a mirar porque algo pasa, ¿sabes? Y yo me acuerdo que el primer cliente, de hecho, fue un tipo que le dimos un mes gratis y luego iba a pagar al segundo mes, le cobramos el segundo mes, que dijimos, ya hemos cobrado algo fuera de la marca blanca y el tipo a los dos o tres días escribió y dijo, no, es que mira, es que no lo he usado, quiero que me lo devolváis. Y todos dijimos, ostras. Y yo y ahí dije, esto, esto hay que cerrarlo. ¿Sabes? Pero sí, sí es verdad que, eh, que ahí David Carrero sí que nos dijo no, no, paciencia, que esto no va mal, vosotros tranquilos, tal. Y la verdad es que luego es cierto que no, que no iba mal. ¿Y, ¿Y qué clave diría? Porque, claro, has hablado de un crecimiento brutal. ¿Y eso vino por esta búsqueda del mainstream en español y la prensa? ¿O hubo algo más que hicisteis que os consiguió dar este crecimiento? Conseguimos, hicimos muchas cosas no escalables, muchas. De salir en todo, conseguimos salir en todos los sitios que es en los que se podía salir. Eh, hicimos bastante Funcionó bastante todo el tema de referidos que te cuento, porque al final, en aquella época, los bloggers aquí en España de de emprendimiento, tecnología y tal, pues tampoco tenían tanto para monetizar. Entonces, si tú les ofrecías más o menos una cosa que ellos veían que se vendía, aparte el producto se vendía bien. Es decir, que la gente se quedaba, nosotros ofrecíamos una comisión recurrente, o sea, había gente que se ha sacado 10.000 euros al año en comisiones de, de Akuma Mail. ¿Y qué más hicimos? Ya después, cuando ya vimos que la cosa más o menos funcionaba, contratamos a alguien que supiera diseño, que fue un paso muy importante porque aquello era muy feo, y, y después eh, empezamos a trabajar con freelance de marketing y tal porque es verdad que nosotros habíamos trabajado bastante poco el tema del marketing y conseguimos pues, posicionar un poco mejor las búsquedas, que habíamos tenido suerte y nos habíamos posicionado muchas por ciencia infusa, eh, también porque teníamos mucho backlink y demás, que en aquella época era relativamente más fácil. Entonces pues ahí empezamos a trabajar un poquito mejor eso, ya empezamos a meter un poco de publi de pago, que hasta que hemos conseguido que nos saliera rentable hemos... Hemos penado bastante, pero ahora sí que es verdad que está funcionando bastante bien. Eh, es un mercado muy competido, entonces es difícil medir bien cuál va a ser tu retorno y demás. Y, y ahí, pues en 2015, eh, una empresa italiana nos mandó un email diciéndonos pues un poco como que nos querían comprar y demás. Luego profundizamos, si quieres, en el tema sí. de la compra. Pues, pues nos metemos ya para sí, allá, sí, porque sí, sería sí. casi la siguiente, la siguiente etapa, sí, ¿no? Estuviste sí, sí. dos, tres añitos desde cero hasta que esto ya empieza a ser rentable y generar una buena cantidad de dinero. Y justo en ese momento, por pues, lo que dices, sin, sin buscarlo prácticamente. Sí, nosotros no teníamos ninguna intención de vender. Ahí ya estábamos cobrando un sueldo, eh, estábamos cuatro personas solo. Eh, teníamos en aquella época pues 600, 700 clientes o una cosa así. ¿Cuánto estaréis generando de MRR, más o menos? Pues yo quiero calcular que 20.000 pavos o algo ¿Eh? así. Hostia, en ¿no? un negocio para <ríe> sí, sí. cuatro personas de, cero de puta madre. Está bastante bien. Además, cuatro personas en Ciudad Real, que no es lo mismo que cuatro sí. personas en Madrid, que cuestan mucho, mucho más aquí en Madrid que en Ciudad Real. Aquí en Madrid sería una o dos. Claro. Entonces, eso estaba bien. Y nosotros no teníamos mucha intención de vender ni nada. Y nos llegó un email, pues... Ya sabes que, bueno, tú tienes páginas web, seguro que te han llegado miles de emails diciendo estoy interesado en comprar tu página web y luego es un ruso que... Que es una príncipe genigeriano. Sí, ¿no? sí, totalmente. De, venga, Yo vi el email así un italiano, dije... Pff". Estaba en el cine, lo miré así por encima y dije, pues esto no tiene muy buena pinta. Y cuando salí del cine tenía ahí unas cuantas llamadas perdidas de Rafa y me dice, oye tú, que esta gente sí que son de verdad. <risa> <O> sea, <risa> <risa> creo que son de verdad. O sea, ese fue... Y nada, y nosotros, ellos era, son Maylab, que es un grupo italiano bastante grande, y estaban como un poco viendo para hacer su primera adquisición. Habían salido a bolsa y demás y estaban buscando, en aquel momento facturaban, no me acuerdo, no mucho, 8 o 9 millones o algo así y estaban buscando para hacer como su primera adquisición. MailApp, que era una plataforma de email marketing, podría ser con Macumba Mail, quizás para un cliente perfil de cliente un poquito más alto, ¿verdad? O, sí, o en aquel razón. momento MailApp era como un equivalente a nosotros, pero en Italia, y que lo había hecho... Llevaba muchos más años, porque llevaban 10 años así, y lo habían hecho bien. O sea, les había salido bastante bien. Es decir, esto fue una gente que... Desde que lo montaron hasta que salieron a bolsa, no cogieron ni un duro de financiación. Toma ya, otro ejemplo de bootstrap interesante. Mm, sí, sí. Entonces, son gente bastante competente. Y entonces, pues, nosotros hablamos con ellos porque ellos nos decían que buscaban empresas con un determinado perfil, que... Que facturasen en torno a un millón y demás, que nosotros estábamos lejísimos y entonces nosotros dijimos: Mira, nosotros lo que facturamos es esto, si queréis que nos sentemos a hablar, nos sentamos a hablar, si no queréis, pues no. O sea, tampoco era lo que cosa hay. que. Claro, o sea, no le podías vender otra, otra moto. Y entonces ellos querían entrar en el mercado español porque es verdad que yo los había visto bastante pagando búsquedas, etcétera, etcétera, y como que no, como que les estaba costando mucho entrar y demás. Entonces. Eh, ellos nos dijeron, bueno, eh, entendemos que no sois el target exacto y al mismo tiempo negociaban con otra plataforma española que había que es Mail Relay. Y, pero nos dijeron, pero sí que es verdad que el tipo de empresa, vosotros sois, eh, sois Bootstrapping, eh, nos gusta más porque es más similar a nosotros. Eh, buscamos también en aquel momento hacíamos una esta de comunicación que estaba bastante chula un poco de rollo de transparencia y demás que luego se puso muy de moda pero nosotros no seguimos y, y eso les gustó bastante entonces dijeron que se veían interesados además el producto les gustaba mucho porque era bastante complementario al suyo porque el nuestro era como muy sencillo muy para pe cliente pequeño, el suyo era un producto ya con 10 años que mucha era funcionalidad mucho más complejo, acumulada. clientes mucho más grandes, eh, hacían mucho consulting, o sea, era mucha venta con comercial, entonces era como muy, era complementario. Entonces a ellos les gustaba mucho el modelo de la outtouch, este que teníamos nosotros de no hablar nunca con los clientes, etcétera, etcétera, eso les, les gustaba bastante porque les parecía muy, muy similar. Eh, entonces pues nos sentamos a hablar con ellos eh, y les dijimos bueno pues intentamos llegar a algún tipo de acuerdo porque claro nosotros no queríamos vender por cuatro duros ellos tampoco querían pagar mucho por una empresa que facturaba tampoco, aparte cotizados en bolsa tú tienes que dar motivos para gastarte el dinero entonces pues llegamos a un acuerdo un poco especial de venderles la mitad y luego venderles la otra mitad tres años después y <coughs> Tres años después, eh, esos tres años, pues dedicarnos un poco a, crecer, a hacer crecer la empresa y manteniendo todo el control sobre la empresa. Que ellos no podían hacer nada que pudiera influir en la facturación y en los beneficios, porque al final eh, nuestra venta era un multiplicador de, claro. de, de los revenues y de la evita Sí, entre sacos de Haran porque si no podían controlar claro, ellos cómo iban a comprar. Claro, entonces fue un deal un poco complejo. ¿Fue muy complicada toda esa negociación? ¿O ¿Algún stop? ¿Qué es lo más complicado que, que tuvisteis que vivir? Hombre, la negociación en sí no fue tan complicada. Es decir, nosotros tuvimos que ir allí a Italia, sentarnos con ellos, nos hicieron como 10 entrevistas todos sus departamentos, porque claro, nosotros éramos cuatro personas. O sea, y venía su, su jefa de recursos humanos y nos decía, pero a ver, ¿y vosotros cómo hacéis el proceso de contratación? Nosotros decíamos, vamos a ver. <risa> Somos cuatro. Somos, o sea, estamos tres, ¿sabes? Y uno que hemos contratado que era amigo nuestro. <risa> o sea. No, no, hay no hay más, ¿sabes? Entonces, claro, era como, todo, como dos mundos muy diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos se quedaron bastante conformes, yo creo que también confiaron bastante en nosotros, dijeron, bueno, estos parece que están más o menos bien amueblos de la cabeza, entonces sí que es verdad que hicieron un esfuerzo de que se saltaron sus multiplicadores, etcétera, etcétera, para un poco contentarnos a nosotros. ...y hacer el deal... ...también era su primer experimento... ...y tampoco era una cantidad... ...que fuera muy loca... ...para lo que ellos habían levantado... ...entonces... ...sobre todo en la primera parte de la compra... ...porque luego ya la segunda era más... ...al ser más... ...potencialmente claro, podía ser mayor... ...potencialmente podía ser mayor... ...eso es... ...entonces... ...pues ellos nos dejaron esos tres años... ...trabajar a nosotros tranquilamente... ...como buenamente... ...quisiéramos... Eh, ...sí que es verdad... ...pues que nosotros les preguntábamos cosas... ...ellos nos preguntaban cosas... Pero no pero fue un, unos años bastante tranquilos a la hora de intentar hacer crecer eso para facturar o sea, lo máximo posible. Se, seguisteis con vuestra estrategia, ¿no? Esos tres años, vosotros... Sí, es, subimos más la inversión en marketing, bueno. lógicamente porque nosotros lo que queríamos era multiplicar por lo máximo posible. A También porque esto... En los años anteriores, que esto me lo has dicho en la comida, habíais estado haciendo vosotros previsión de caja, es decir, habíais estado más ahorrativos por, por lo que pudiera pasar y entonces en este momento te lo puedes permitir. Que yo creo que también es algo importante que a veces el, el no tener los recursos suficientes para plantar estas cosas pues te, te puede penalizar. Sí, claro, nosotros ahí sí que teníamos, habíamos, teníamos bastante dinero en caja entonces nosotros metimos todo, mucho dinero que teníamos en marketing. Y nos fue bastante bien, o sea, crecimos bastante... Eh, mejoramos el producto cuando pasaron los tres años yo creo que éramos siete o algo así, o sea que también crecimos en equipo y demás, pero sí que es verdad que los tres años esos eh, fuimos rentables todos los años o sea, que al final nosotros siempre, siempre yo creo que ningún año hemos dado hemos dado pérdidas. Qué gusto da escuchar eso siempre. ¿Cuánto pudisteis crecer en clientes en esos...? Pues yo sea? calculo que en esos tres años que acabaron en 2018 o algo así, acabaríamos en 2.200 clientes o algo así. O sea, que crecimos bastante. Y cómo fue la parte final del exit? ¿Alguna complejidad o algún aprendizaje de esa parte? No, realmente la complejidad fue en el primer, en el primer, en la primera parte del exit, porque lo que nosotros eh, más nos costó, pues, fue todo el tema de due diligence y demás, de que, claro, ellos cotizada en bolsa vienen a comprar aquí a cuatro chavalicos de Cea Real que no sabíamos ni, pues, ni lo que era el IVA prácticamente. Eh, por suerte siempre lo habíamos hecho todo muy bien en ese sentido, o sea, siempre habíamos sido cuidadosos, nunca habíamos hecho ninguna, ninguna trapalería, que eso está muy bien cuando vienen a comprarte, y, pero claro, nos hicieron una auditoría financiera, una auditoría eh, fiscal, una auditoría laboral, una auditoría eh, tecnológica, hasta una auditoría de entregabilidad de los emails, o sea, nos hicieron un este completo. Y todas las fiscales, etcétera, etcétera, pues fueron un poco infernales para nosotros, de papeles que nosotros no sabíamos ni lo que eran de es que no tienes la oficina registrada como oficina, pues yo qué sé, ¿sabes? <risa> y ese tipo de cosas que, que son un poco tostón. Bueno, eso es lo típico, cuando cuando si lo sabes con, con tiempo, si te vas preparando, es más, es más fácil, pero cuando no es un horror. Claro, claro. Entonces, eso sí que llevó unos meses, unos meses desde que teníamos el term encima de la mesa hasta que conseguimos firmar, yo creo que fue de marzo a… firmamos un 31 de julio, un 30 de julio, no sé cuántos días tiene, el último de julio fue el día que firmamos, que ya… y ya porque decíamos, oye, que es todo, que el notario en agosto se va. Claro. Me ¿sabes? quiero ir de vacaciones sí, sí. con esto cerrado. Uh -huh. Vale, genial. Eh, y os, os, ¿Os absorbió mucho tiempo? O sea, Durante ese tiempo, ¿pudisteis seguir operando normal o, o es de esto que casi te bloquea la empresa? Sí, eh, lo que hicimos es encargarnos solo uno de eso, porque dijimos cómo, se encarga, cómo nos pongamos todos muy locamente con esto, se nos, se va. Se nos va. Entonces, eh, en ese momento me encargué yo un poco de todo eso y ya luego nunca más lo quise hacer. Y luego ya dije a Rafa, tú todas estas cosas de fiscal las vas a hacer tú a partir de ahora, porque yo esto no quiero saber de ello nunca más en la vida. Y, sí, sí. y bueno, además era una auditora grande, que eran estos de Mazars, que son bastante, bastante grandes, y claro, ya estaban acostumbrados a auditar negocios de 10 millones, 15, 20, 100, y llegaban aquí a auditar a unos CCR que facturaban 200.000 euros y decían, pero si es que aquí no hay, no hay ni que auditar, ¿sabes? O sea, no sabemos qué buscar entonces sí pero pero no o sea a mí sí me absorbe el tiempo y sobre todo te absorbe porque pues te estás un poco intranquilo no es una situación de que en cualquier tú sabes que en cualquier momento te ver y dices, oye que ya no y es un poco te pones un poco intranquilo pero bueno al final nosotros sí que es verdad que teníamos la suerte de que no nos corría ninguna prisa de que estábamos facturando, generando caja, etcétera etcétera que a nosotros nos daba igual o sea cuanto más se tardase mejor entonces eso estaba bien. Nos preguntaba también el propio Carrero, que decía yo, que le íbamos a mencionar varias veces, que cómo ha sido la, esta etapa final, ¿no? desde que os compran y pasáis de ser una startup, a vuestro aire unas pocas personas en Ciudad Real, a estar dentro de un grupo que es una empresa cotizada en bolsa. ¿Cambia mucho la película? Realmente a nosotros, a efectos prácticos, ha cambiado poco. Te cambia algo de mentalidad, ¿no? De que ya no es tuyo, lógicamente. Y tienes que un poco ser consciente de eso, ¿no? Porque tienes que saber aceptar decisiones y demás que realmente yo tampoco he tenido muchas decisiones con las que haya tenido un conflicto. Eh, pero realmente ellos tampoco han hecho una absorción de la empresa como tal. O sea, nosotros funcionamos como una unidad de negocio completamente independiente, reportamos arriba del todo. Eh, entonces cambia pues, un poco las formas porque te tienen que auditar un par de veces al año, como eres cotizada y demás, porque al final, claro, nosotros también somos cotizadas. So sois filial de Punto Legal, ¿no? Filial claro. de la italiana. Sí, sí, somos parte, ellos tienen un grupo que es un paraguas para todas las empresas y nosotros en sus resultados salimos desglosados, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener, hay que ser cuidadoso con ciertas cosillas. Y, y Pero no, no ha cambiado nuestra forma de trabajar, es decir, nosotros seguimos haciendo lo mismo, buscando el mismo cliente, eh, un poco nuestro objetivo, manejando los presupuestos del dinero que generamos, etcétera, etcétera. Es decir, no ha habido un cambio eh, radical porque al final nosotros a nosotros, a ellos les interesamos tal y como, como somos, claro. ¿Y, ¿Y aparecen sinergias o realmente todas esas sinergias que sobre el papel parece que hay luego muchas veces no se cumplen? Eh, aparecen ciertas, sinergias en ciertas cosas. Eh, por ejemplo, sí que es verdad que nosotros dentro del grupo tenemos una empresa de SMS, entonces pues nosotros tenemos los SMS súper baratos, mucho más baratos que toda nuestra competencia, porque tenemos una empresa en el grupo que factura decenas de millones de euros al año en SMS entonces, eh, ese tipo de cosas de usar otros productos de otros miembros del grupo sí que, sí que surgen. Tenemos un editor de email, pues que es una empresa independiente del grupo, que tiene un editor de email que ahora mismo eh, tiene miles y miles de clientes que son clientes al mismo tiempo de MailChimp y prefieren su editor. O sea, que pagan un editor aparte porque es mejor bueno. que, el de, que el de MailChimp. Entonces, ese tipo de cosas sí que son sinergias interesantes. Luego hay otras sinergias que sobre el papel deberían funcionar, pues por ejemplo, eh, vender el producto en Italia, etcétera, etcétera, y que son más complicadas, porque al final todo lo que involucra una tecnología, que manejas tú el proceso, etcétera, etcétera, es mucho más sencillo que lo que involucra a un equipo de personas que está en el otro lado, que es más complicado. No, tiene todas las razones, que luego es muy complicado hacer que las cosas pasen realmente. Vamos a entrar, a como cuando hablamos con SAS, a mí me flipa entrar un poquito en el funnel, ¿no? porque al final hay, hay mucho aprendizaje ahí que, que puede sacar la gente. Entonces, vamos a empezar por la parte de arriba. ¿Cómo, cómo captáis a día de hoy? ¿cuáles son vuestros principales canales de captación? Y, y si te sabes cuál es el coste de captación aproximado y demás, genial. Para lo mismo, la gente le va a dar un contexto de, de cómo se negocia. Nosotros, eh, nuestros principales canales de adquisición son eh, el SEO <coughs> eh, y el PPC. Vale, eh, en PPC englobo muchas cosas. Englobo Google Ads, eh, Facebook, eh, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn. Eh, cosas locas como, no sé, hemos probado cosas muy raras, eh, pero principalmente Google Ads, ¿vale? Entonces nuestros principales canales son esos, al final eh, nosotros por SEO tenemos una brutalidad de tráfico eh, y lo trabajamos mucho, generamos muchísimo contenido, etcétera, etcétera, generalmente muy orientado, porque muchas empresas buscan generar contenido que lo compartamos todos mucho en Twitter y que sea muy viral y muy guay, pero al final nosotros el contenido que nos interesa es gente que esté dentro de nuestro, de nuestro Customer Journey, ¿no? Un poco. Eh, que yo prefiero un artículo que lo visiten mil personas pero que me vayan a comprar a que un artículo que me lo visiten cien mil personas o cien mil personas es una barbaridad y, y que no me lo compren, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho ese, ese tipo de contenido, contenido muy evergreen, de en plan mega guías de email marketing y demás, y nos funciona bastante bien. Y luego, eh, otros canales, pues utilizamos el email, lógicamente, pero principalmente para activar, retener, etcétera, etcétera, y hacer upsellings y demás. Vale. Y... Yo creo que de canales de adquisición con... Co ¿Coste tal. de captación lo tenéis calculado sí, más o menos? Eh, 127 euros. Vale. Captamos un cliente de pago. ¿Un cliente de pago? ¿Y ese cliente de pago que Lifetime Value tiene? Pues tenemos un charm en torno al 3% o algo así. O sea que bastante... Ah. El Lifetime Value sería la inversa del charm. Sí. Eh, o sea, dos eh, años y pico, calculo, sí, los ¿no? Sí, dos años y pico. ¿Y, y el media cuántos paga al ¿eh? mes? Pues el año pasado 36 euros y medio. Bueno, pues dejamos ya que, el, que la audiencia haga sus cálculos. Que quiera, que saque la calculadora, pero a mí la, la división, el este vale de CAC me sale muy interesante. Sí, o sea, realmente que un amortizamos un cliente en tres, meses en tres meses o cuatro meses, que está bastante bien. Está genial. Y, y desde que tenéis el tráfico en la web, ¿cómo, cómo es el, el proceso? ¿Los usuarios... Llegan a la web, contratan, suelen tirar a esa parte free, porque tenéis un modelo... Bueno, explícanos un plan el modelo de precios también para que la gente... Sí, al final entienda. nosotros eh, tenemos un modelo de precios un poco loco, ¿no? Que habrá que darle una vuelta en algún momento, porque ofrecemos todo tipo de tarifas, en plan tarifas por suscriptores, tarifas por envíos, tarifas de prepago, tarifas de SMS, o sea, la página Lo de precios quieras. es como una feria llena sí. de, de CTAs, y eso, un día habrá que pulirlo un poco, luego te ofrecemos un upselling que es mail Pro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es que cuando alguien llega, eh, tenemos una tarifa gratuita que es prácticamente inútil, que es un poco una tarifa para que la persona pueda meterse, ver la plataforma, etcétera, etcétera, porque es a un máximo de 250 suscriptores. Es decir, ya una empresa que tiene menos de 250 suscriptores no nos va a pagar nunca jamás en la vida. Entonces, eso no... Y en un principio ofrecíamos 2.000, porque es lo mismo que ofrecía MailChimp, pero echamos nuestras cuentas y dijimos, esto no... ¿Esto se puede permitir ellos? Claro, no, nos lo podíamos permitir realmente, pero dijimos, no va a salir más rentable ofrecer solo 250 y el que quiera que pague y el que no, que no. Entonces, básicamente, pues el tipo pues, se registra, muchos pagan directamente, realmente los pagos en las dos primeras semanas es donde se hacen, o sea, a partir de dos semanas es difícil que nosotros eh, consigamos un pago de un cliente entonces pues nosotros en esas dos semanas le freímos a emails lógicamente que para eso no salen gratis <risa> y, y pues le ofrecemos le contamos un poco toda la ventaja del email marketing etcétera etcétera muy educacionales y como muy desde el cariño y básicamente eso es lo que intentamos trabajar. Sí, que es verdad que ofrecemos a, que si van a mandar más de una cantidad, pues nosotros le llamamos, etcétera, etcétera, pero vamos, son los, son los menos. Y eso, al final automatiza esto esa parte. Yo llego, me registro dentro por el, por el free, si no pago, me empiezas con el flujo de emails. ¿Sabes cuántos emails podéis llegar a enviar en ese flujo? O, sí, un oh, no, o sea, Es potentillo. ¿Vale? Muy, muy educacionales y acabo en, en, en el pago, en la contratación. ¿Al, ¿Algo en todo ese proceso que hayas dicho, ostras, cuando empezamos a hacer esto, pff, ha cambiado...? Hombre, lo de los emails es que nosotros... Eh, nosotros yo creo que vendimos la empresa antes de mandar la primera newsletter. Ah, ¡Ostras, qué cachondeo <risa> que, que tendría... Tiene ya delito, ¿no? Y entonces el tema de, los, de mandar una serie de emails, pues sí que es verdad que aumenta la conversión. Eh, sí que es verdad que muchas cosas hay muy educacionales en plan invertir, porque mucha gente, por ejemplo, tú te registras en una plataforma de marketing y muchos te dicen bueno, sube tu lista de contactos lo primero pues eso es como una parte más complicada del flujo entonces nosotros invertimos un poco ese flujo y lo primero era, bueno, pues crea tu campaña aquí con nuestro editor este que está muy guay ¿Sabes? Y ya además que te has esforzado un rato en crear tu campaña, ya después hablamos de, de tu base de datos, que al final es más tostón que subir un Excel, que es menos visual, que da más problemas, etcétera, etcétera. M Mola porque sí que es verdad que donde, donde apetece meter el esfuerzo es en el email. Porque dices, Eso es lo que voy a mandar, es la parte creativa, lo otro es como. Pff. Y luego enseñas funcionalidades que son realmente las visuales, que al final es lo que la gente. Entonces sí que hemos hecho muchos cambios de esos y que poco a poco al final no. Es lo mismo que en el marketing, que mucha gente en el marketing busca como el canal divino, ¿no? El que le va a hacer ultra crecer y seguro que hay negocios que lo tienen, pero para mí, un aquí en España no lo tiene. Eh, entonces, a no ser que tengas una parte muy viral, ahí con un loop viral, que nosotros no tenemos. O sea, tenemos partes virales que enseñamos logo, que no sé qué, que no sé cuántos, pero realmente no nos reportan una barbaridad. Entonces es un poco ir haciendo pequeños cambios y ir haciendo pequeños añadidos y al final es más el compendio de todo que la cosa, la idea brillante, etcétera, etcétera, que… Pero trabajar mucho el producto pues, para, para sacar, pulir ¿no? todas estas cosas para que el cliente que entre se quede, lo sepa usar y le vea al partido cuanto antes. En la etapa final del funnel y nos preguntaba por Twitter, Paul Rodríguez Ríos, de, de, que había estado en factura directa, que ahora ya está de marquetero independiente, sobre estrategia de retención. ¿Qué cosas hacéis para retener a, a los clientes? Pues a ver, eh, lo primero es que el producto está bastante bien. Si eres el cliente tipo el producto te va a gustar. Tenemos un NPS de 50, que está muy bien. Eh, y entonces, al final, lo que nosotros buscamos es que si tú no eres el target que, que nosotros tenemos, que te enteres rápido, de que a lo mejor la cosa no es para ti, ¿sabes? Por ejemplo, eh, spammers de estos que venden con registros, etcétera, etcétera, nosotros a esa gente le dejamos claro desde el principio que, que, no, va a ser, que no les va a gustar, que se vayan a Emil Vision o como se llame ahora y que <ríe> negocien <ríe> con ellos. Entonces, eh, un poco tener claro a quién le tienes que vender es súper importante. Y también eh, la estrategia de retención es que si alguien no está contento se vaya rápido. Porque al final lo que hace ese tío es generar tickets en soporte, generar problemas, etcétera, etcétera. Entonces eh, a la gente hay que ofrecerle salir rápido. Y sí que es verdad que como estrategia de retención el soporte es súper importante. Es decir, que si un tipo tiene problemas que son lógicos y que lleva razón, etcétera, etcétera, pues intentar ser lo más empático posible con el cliente, eh, tratarlo bien, intentar ayudarle en la medida que nuestro soporte de una sola persona nos permite, generar soluciones rápidas, eso sí que es súper importante. Y luego, pues un poco que el cliente sea consciente del valor que le reporta. Al final, el email marketing... Eh, tiene un retorno a la inversión súper alto porque tú tienes un e-commerce de zapatos y mandas un mailing y como no vas a vender 5, 6, 10 pares de zapatos que ya es te has pagado la herramienta para todo el año ¿sabes? en un solo mailing entonces es una cosa que es bastante fácil ver el retorno y luego lo que también intentamos hacer es ofrecer funcionalidades que sean un poco más eh, pegadizas para los clientes es decir Flujos de emails. Eh, si tú ya te configuras tu flujo de email, que es un tostón hacerlo en una herramienta, pues es que ya es difícil que te cambies. Landing page. No, tú puedes hacer una landing page con nosotros, que además te la alojamos nosotros, etcétera, etcétera. Te quitas el tráfico, te quitas toda la película. Eh, y si tú tienes tus landing pages hechas con nosotros, pues que sí que te podrás bajar el HTML, hacer una barrería por ahí, pegarlas no sé dónde, pero es que ni siquiera te merece la pena. Y más por el coste que tiene esto al mes, que, no, que es irrelevante para, para muchas empresas. Claro. Me ha hecho gracia que, que en el fondo para retener has dicho, por un lado rápidamente me quito lo que no me interesa. Pero que está guay, porque muchas veces no hablamos de eso, que, que el tener claro cuál es tu cliente significa tener claro cuál es no, tu, no, no va a ser tu cliente e intentar que no te genere ruido en la operativa. Sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que, bueno, o gente que conozco del mundo startup y tal, que es que yo ni les intento vender la herramienta. O sea, yo digo, si es que no te quiero porque es que me vas a dar más ruido que el dinero que me vas a dar. Y aparte es que no tenéis dinero, ¿sabes? <risa> ¡Cabrones! <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? y te voy a tener que dar un 50% de descuento y me vas a pedir que te haga no sé cuántas funcionalidades que solo vas a usar tú, ¿sabes? Porque mi tienda de comestibles que le mando un email a sus clientes no lo va a usar nunca jamás en la vida. Entonces voy a perder dinero contigo. Y eso que es muy bonito darle servicio a logos que queden muy bien... Pero hay que ver un poco el retorno que te va a dar eso y sobre todo el coste que va a tener fuera del de coste monetario, el coste en tiempo. Sí, mola, mola. Ahí lo tenéis muy, muy claro. Te quería preguntar también a Cumbamil Pro, que lo has mencionado. Cuéntanos un poquito qué es y qué tal os está funcionando. ¿Veáis un año y pico vos, o dos años con esto? Sí, algo así. Eh, pues es un servicio en el que ofrecemos algunas funcionalidades más avanzadas para clientes. Eh, por ejemplo, pues eh, algunas funcionalidades que se demandaba mucho que tienen cierto coste cierto trabajo pues como por ejemplo limpieza de las listas porque quitarte los emails que no existen etcétera etcétera de una lista vale una pasta que flipas si te vas a un servicio independiente de terceros y al final nosotros sí que es verdad que tenemos una base de datos gigante de emails que no existen porque todo porque por claro, mandamos muchísimos emails y nosotros guardamos todo eso entonces, ese tipo de servicios, eh, hay 10 o 12 servicios, pues que si quieres ese servicio, pues tienes que pagar un extra en tu tarifa. Y la verdad es que no funciona mal. Tenemos unos cientos de clientes, el charm es súper bajo en ese servicio, ofrecemos cosas también como, por ejemplo, eh, mandar... Una campaña a los que no han abierto tu campaña de forma automatizada o mandar a la mejor hora para cada suscriptor, porque al final tú tienes una información de a qué hora van esos suscriptores. Y además nosotros tenemos mucha, porque un suscriptor podemos tenerlo en 20 clientes diferentes. Porque al final sí que es verdad que nosotros mandamos al mes cientos de millones de emails, entonces tenemos mucha información que, que la gente por sí misma no puede, no puede tener. Entonces ofrecemos ese tipo de servicios y es un, como un pequeño upselling. Eh, que no es barato, ¿vale? Porque no es barato, pero... pero ahora para vuestros clientes más grandes. O sí, al final... al final, a lo mejor nosotros, nosotros decíamos, a ver, tenemos un cliente como PricewaterhouseCoopers uh -huh. que nos está pagando al mes, eh, bueno, no sé si lo puedo decir, pero una tarifa pequeña, entonces este tío le daría igual gastarse 100 euros más aquí en nosotros, porque es que le daría igual al 100%. Entonces, ¿qué le podemos vender ¿Qué es para que nos los pague? Ese, ese era un poco el pensamiento detrás de el Pro. Ahora sí que es verdad que vamos a tocar un poco ese tema y vamos a ofrecer como un Basic, un Pro y un Enterprise, o bueno, no, no creo que esos sean los nombres, pero un Basic, un estándar y un Pro o algo así, y vamos a mover un poco ese tema para para un poco paquetizar más, etcétera, etcétera. Sí, para seguir aumentando ah. el valor que le sacáis a, a un cliente, ¿no? A, sí, intentar, intentar subir, nuestra idea es subir el ARPA pues de 36 a 40 este año algo así. Eso está guay. Me preguntaba también Alberto Gómez por, por Twitter, una pregunta que es interesante, que es cómo, cómo es esto de, de emprender en tecnología desde Ciudad Real? ¿Qué, ¿Qué retos habéis tenido, sobre todo a la hora del talento, ¿no? que es, puede ser lo más hmm. complicado? A ver, el talento. El tema del talento, nosotros Siempre hemos tenido suerte porque en Ciudad Real hay una escuela de informática que funciona bastante bien. Y de hecho en Ciudad Real hay bastantes empresas que se han ido allí a montar su factoría de software. Pues desde Indra, Everis, el corte inglés, tienen factoría de software en Ciudad Real. O sea que, Hostia, hay, si sabía yo. que hay bastante movimiento porque la facultad pues funciona bien, salen muchos ingenieros y vivir en Ciudad Real es súper barato. Entonces un ingeniero en Ciudad Real es muy barato. Al final yo creo que nosotros debemos ser los que mejor pagamos de allí en Ciudad Real y el coste de un ingeniero, eh, no sé cuánto te cuesta a ti. Pues mucho. Pues a mí seguro <risa> que menos, ¿no? Sí. Eh, y, y están súper bien pagados para ser ciudad real. Porque realmente un piso de sentencia real por 400 euros o algo así lo tienes. Un piso bien. Eh, nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí que es verdad que en ese sentido nos ha favorecido porque no hemos tenido problema de captación de talento. Además, como nosotros todos habíamos estudiado en esa facultad, pues sí que es verdad que hemos tenido mucho acceso a gente buena, pues que preguntas a tus profesores, oye, mándame al bueno de este año, de hacerme las prácticas, etcétera, etcétera. Y hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Y al final conocíamos ingenieros, eh, que al final hemos podido llevarnos gente que, que conocíamos y que sabíamos que eran buenos y demás. Eh, y luego respecto, bueno, precio de oficinas... ¿no? Claro, ni te cuento, a al final nosotros tenemos una oficina de 350 metros, en el centro total, un edificio nuevo, y nos cuesta súper poco, o sea, súper barata. Y ese tipo de cosas pues, vienen bastante bien. Eh, luego sí que es verdad pues, que el tema de que no hemos ido a tantos eventos, etcétera, etcétera, eh, es como si viviéramos en Madrid, pero nosotros tampoco hemos sido unas personas muy de eventos nunca. Eh, Tampoco vamos a vender en los eventos, porque realmente nuestro cliente no va a ir a esos eventos. Entonces, era un poco... O sea, ese tipo de cosas no las hemos echado de menos a nivel de negocio en ningún momento. Y sí que es verdad que Ciudad Real tienes la suerte de que Madrid está muy cerca, porque tienes un tren que, es, que hay 10 o 12 trenes al día y que cuesta, cuesta nada y tarda 45 minutos. Entonces, realmente... No, no hemos tenido ese tipo, de, ese tipo de problemas. Oye, pues lo habéis hecho muy bien. No ha sido llevado... casualidad, porque no allí, o sea, no ha sido un mérito. Pero mola, porque es lo, os habéis quedado con lo mejor de, de cada mundo, ¿no? Al final, tener acceso a talento, pero estar en, en una zona donde no hay tanto ruido, entre comillas, es todo más barato, así que genial. Oye, ¿y ¿cuál es la parte más complicada, hablando de emprendimiento, ¿no? La parte más complicada del emprendimiento que hayas, que hayas vivido. Eh, pues sobre todo al principio, ¿no? Al principio sufres mucho y tienes mucha ansiedad relacionada con, con, el, con ese emprendimiento. O sea, yo tengo una prima que ahora mismo está emprendiendo, no está empezando y tal, y me dice, es que yo no dejo de mirar el móvil a ver si alguien me compra una camiseta, ¿sabes? Y es verdad que te conviertes como un poco en adicto a ese estrés, ¿no? que si alguien te saca algo de la competencia te pone súper nervioso, que fíjate lo que ha pasado y es como si se que fuese a acabar el mundo. Es un poco montaña rusa, ¿no? Que da como mucha adrenalina cuando la cosa sale bien, mucho bajón cuando la cosa sale mal, como una vida un poco bipolar, ¿no? Que pasas de un día que estás súper contento a un día que estás hecho una mierda. En bueno, el mismo día. Veces, hoy lo metamos, mañana sí. vamos a cerrar. Entonces, sí, que es verdad que es un, es un mundo, un momento complicado de, complicado de la vida y es verdad que te lo pasas muy bien pero que también sufres bastante y que hay que estar un poco preparado que no es todo lo rosa que te venden de que emprender es maravilloso, etcétera, etcétera si tienes una idea llévala hasta el fin del mundo que lo vas a conseguir porque va a venir, no sé un unicornio y te va a dar no sé cuántos millones pues no, lo normal es que si La tienes una idea es. quiebres <risa> <risa> ¿sabes? eso es lo, claro. más, lo más normal entonces sí que yo creo que hay que ser un poquillo responsable con ese discurso, que hay gente que lo vende así primero porque se lucran. Entonces, es que a veces hay más gente, parece que hay más gente viviendo del que emprende que, que emprendedores en sí mismos. Claro, eh, hay gente pues, que son coach o consultores de negocio, de no sé qué, que tú dices, pero tú, ¿qué has hecho nunca? Es la pregunta que, que hay que hacer, o sea, eh, al hilo de que tú es que me iban a entrevistar, me escribió alguien de un podcast, mira que te queremos entrevistar y tal, por Twitter y miré así la página y yo dije, pero ¿tú qué estás vendiendo si no creo que estés capacitado para ofrecer que las empresas van a triunfar porque se van a ir contigo, a que les asesores, etcétera, etcétera? Entonces hay mucho humo alrededor del sector, yo creo que cada vez menos, ¿no? Porque cada vez hay más gente que no tiene miedo de decir, oye, mira, esto es una tontería esto que estáis diciendo y esto que estáis vendiendo aquí que es mentira. Pero sí que es verdad que hay mucho humo y ya más alejado del sector startup que es el en el que nosotros nos movemos y que al final nosotros aquí nos conocemos todos, sabemos de qué pie coge a cada uno... Pero sí que hay mucho humo en torno a los Team Ferries españoles, etcétera, etcétera. Eso, eso da pa, pa un especial ¿eh? de, de todo este tipo de cosas. Y, y lo de los cursos de claro. te vas a forrar. Exactamente. ¿Qué dices, colega? Que hay cursos que cuestan 8.000 euros. Que los da un señor que, si tú miras su LinkedIn, no ha hecho nada nunca en la vida. Se ha hecho un curso americano y lo que ha hecho es copiar el curso americano, que es lo único que ha hecho. Y que al final ni siquiera están orientados a gente como tú o como yo, están orientados a un tipo que está en el paro, que está hecho una mierda, que encima le va a pedir a alguien los 8.000 euros para hacer el curso, ¿no? Y que va a salir con dos opciones en Navidad, o haberse, haber tirado 8.000 euros a la basura, o hacer otro curso, que es realmente a lo que te enseñan ahí, para seguir moviendo la, un poco mira, la sí. rueda de mierda esta que hacen entre ellos y seguir estafando a incautillos hasta que ya no haya, claro. Y es un poco vergonzante. Es una pena y sobre todo lo decías tú, porque si caemos uno de nosotros que tenemos experiencia en el mundillo y demás, pues somos gilipollas. Pero el problema es que esto acaba yendo a alguien o alguien que está montando un negocio y que no ha tenido acceso a lo mejor una información de mayor calidad y da con un tío que, que de repente sobre el papel todo pinta de puta madre. ¿No? Es como estos que te enseñan el vídeo. Mira mis ventas de Shopify, que luego es una mentira también pero que al final es que esto debería ser un delito. Sí, y luego al final que da pena porque aquí en España si tú arrancas algo y demás, cualquiera se va a sentar contigo y se va a tomar un café contigo y te va a contar sus cosas y no va a haber... O sea, el acceso a la gente es súper cercano. O sea, realmente si tú eh, estás montando un proyecto, no sé qué, no sé cuánto, si te quieres sentar mañana con el emprendedor más... O sea, el inversor más top de España, que no sé ahora mismo quién será, o te quieres sentar con la gente de Cafán, o te quieres sentar con los cabides o con quien quieras, te vas a sentar. Solo tienes que mandarles un email y esa gente te va a invitar a tomar un café, si les gusta bien, si no también, pero van a ser amables contigo y te van a decir las cosas. Entonces, eh, realmente el acceso a la, digamos, entre comillas élite emprendedora aquí en España es súper sencillo, o sea, realmente no necesitas pagarle a nadie para ese tipo de formaciones, ni nada parecido. Sí, el mayor problema es que mucha gente no sabe quién, quién, a quién tiene que consultarle. Quiero hablar también, como de, del otro lado del mundo emprendimiento startup, que sea todas estas startups ronderas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de, de los subvers de la vida y los equivalentes españoles? ¿Cómo, cómo lo ves? A ver, eh, lo primero es que yo tengo claro que a mí seguro que me saldría mal. O sea, que la gente que lo hace y lo hace bien... Tiene mérito. Tiene mérito porque estoy seguro de que yo lo haría mal. Es decir, que no es una falta de respeto ni, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que ha habido... Que ahora un poco se está corrigiendo el mercado, pero sí que es verdad que ha habido cierta... Inflación. Un poco inflación, sobre todo en valoraciones y demás. Había mucho dinero que no se podía, que no se movía bien en bolsa. Entonces acababan los equities. ...y las valoraciones han empezado a crecer... ...como había más equities... ...un poco oferta y demanda... ...y lo estamos viendo... ...que está habiendo ajustes en un montón de empresas... ...españolas y extranjeras... ...desde... ...bueno, la primera... ...la salida a bolsa de WeWork, por ejemplo... ...que al final yo creo que ni siquiera salió... No, así, ...eso fue como el principio de esta etapa... ...en la que ya todo se ha puesto en tela de juicio... ...claro... ...y al final estaba claro que esos modelos... Eh, ...pues van a llegar hasta un sitio... ...hasta el sitio en el que se le gaste el dinero y tengan que intentar ser rentables y habrá modelos que sean rentables lógicamente y habrá modelos que no entonces ahí pues caerán grandes, yo creo que caerán grandes y un poco pues veremos qué, ¿En, qué en qué se queda la cosa y qué opina la gente después y demás entonces sí que es verdad que aquí en España hay habido empresas que han levantado rondas gigantes y ojalá les vaya muy bien a todos o sea no de, de no hecho, hay no, mal, o sea no. yo nunca por ejemplo a Gualapo el caso de Gualapo yo vi mucha pelusilla desde, la, desde el entorno emprendedor, ¿no? Uh -huh. no sé si a ti te dio esa impresión sí. de como que les caía mal algo a la post porque me uh -huh. levantado muchas rondas, etcétera, etcétera. Pues chico, ojalá les vaya todo lo bien que les pueda ir. A de ver. hecho, es bueno para el ecosistema porque luego puedes regar hacia abajo, que es lo que hace falta. Sí que a, a mí lo que me preocupa con estas cosas es eh, eh, si no se estará transmitiendo la sensación de, de que todo tiene que ser así. Porque en los últimos años la sensación que tengo es que todas las startups tratan de replicar ese modelo y luego, sin embargo, también estoy viendo cada vez más startups pues, como vosotros, como Metricool, pues como Publish, como un montón de otras, eh, Bootstrap, que, que después de mucho tiempo también están consiguiendo cosas muy relevantes, entonces ya he al punto y digo oye, como poco, que la gente entienda que, que no todo tiene sí, que ser que no, una forma. no es el único camino. Y luego también hay un tema, y es que estas startups son tan intensivas en capital y hay que entender el por qué lo son. Porque no son rentables, están intentando petar un mercado, ser los únicos y ya después, cuando sean los únicos, tratar de ser rentables. Entonces hay que entender dónde se están yendo esos millones, que en muchos casos eh, se están yendo a, a modelos de negocio que son infernales, pero bueno. Eh, pero sobre todo hay que ser consciente de lo que es el dinero porque ya hablamos de rondas de Flywire cerró una ronda ayer de 120 kilos no sé nada de la empresa bueno, escuché un podcast sobre ellos no sé nada de su modelo de negocio, no me acuerdo no digo nada sobre, sobre la empresa en sí pero cerró una ronda de 120 millones entonces tú ahora dices no, yo es que el año pasado facturé eh, 1,2 millones o 1,3 y la comparación es que eres un 1% de Flywire ¿no? Eh, y realmente eh, yo creo que se nos va la olla un poco hablando de dinero, o sea, de que no, es que me voy a gastar 2 millones en comprar no sé qué empresa, es que voy a gastar... Y un poco como que estamos perdiendo la perspectiva de lo que es un millón de euros. Que es mucho dinero. Que no, es que ya un millón de euros eh, parece que es poco, ¿no? Entonces hay que ser un poco conscientes de, de lo que es el dinero, de, sobre todo de que hay gente que no lo tiene, sobre todo de que ciertos de esos modelos ultramillonarios funcionan a base de que haya gente explotada en el fondo, y... Habría que ser un poco conscientes de la ética de esos modelos, del crecimiento por crecimiento, sobre todo del crecimiento por miseria, ¿no? que es un poco... Y, y muchos efectos secundarios, está el caso, yo, y lo voy a decir, por ejemplo, el caso Globo, ¿no? que tiene pues, a mí o sea, muy respetable, a mí personalmente yo no me sentiría cómodo con, con ese modelo. Pero luego hay otro caso, por ejemplo, una startup que me encanta lo, lo que hace y cómo lo hace, pero que, que ves el efecto secundario que tiene este dinero, que es por ejemplo Jeff. A mí, Jeff, me encanta. O sea, me, cada vez que les escucho en algún. O sea, digo, digo quiero aprender de, de esta gente, sabe, mogollón. Pero claro, eh, levantan tanta pasta, va tan rápido que, por ejemplo, todo el talento a Valencia lo acaparan ellos. Ahora, de repente, hacen un recorte del 10%. Y, y, y todo el talento que no lo po has podido contratar durante meses lo tienes en el mercado. Es decir, hay un efecto secundario en que se inflaciona también el acceso a talento para otras startups que a lo mejor se están creando modelos rentables. Entonces yo creo que como poco el cuestionarnos hasta qué punto afecta a todo está guay. Sí, realmente de todas maneras yo creo que el rival en el tema del talento no son las startups al final. No, pero sobre todo en Madrid, mejor no tanto, pero en Valencia. Sí, en un Valencia a mí me, te, a mí me te, lo han te, dicho. Te lo dice, al mercado, claro. Dice, cada vez que voy a fichar, me habéis dicho varias startups ahí, cada vez que voy a fichar a alguien, y digo, hostia, este perfil está guay. Me pongo a hablar, no, es que tengo una oferta de... Y dices, claro, es que pues son mucha gente y Valencia no es tan grande. Ya para acabar, o a sea, última pregunta. ¿Dónde te ves tú dentro de tres años? Uf. Pues ni idea, o sea... Le ha hecho papilla, la ha hecho papilla. Al final la que parece más fácil siempre es la muestra... De lo que hablas en la comida que no debería preguntar. No, no lo sé, no lo sé. La verdad es que sí que es verdad que a mí lo que la fase que me gusta de las cosas es la del principio, porque al final yo soy muy de producto, entonces no es lo mismo mantener un producto que crearlo. Eh, yo me gusta un poco la adrenalina del principio, aunque antes me haya quejado. También me gusta porque me ha salido bien. Si me hubiera salido mal, diría, a lo mejor diría: No, yo es que me voy a hacer profesor igual que mi madre. Y, y que culo. ha vivido mejor que todos nosotros, que estamos aquí haciendo el imbécil con, <risa> con las startups. Y, pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Sí que es verdad que me apetecen ya otras cosas. no Llevo, ¿cuánto? ¿2012? ¿8 años aquí? ¿7 años y pico? Entonces, estoy muy contento, la verdad es que estoy súper cómodo, contento, me tratan bien, eh, vivo muy bien, pero de aquí a tres años no lo sé. Vale. Pues entonces, para acabar, con, con algo que nos digas, ¿un consejo a alguien que esté emprendiendo? Y acabamos con esto. Pues un consejo, a ver, varios. Eh, la primera, que se gaste el menos dinero posible, que nunca se hipoteque para, para esto, que intente no hacerlo. Eh, y sobre todo que intente preguntar a la gente que haya hecho cosas parecidas a lo que él va a hacer porque le van a dar mucha más ayuda que alguien que, que le vaya a dar un consejo súper genérico y súper cocinado para, para emprender, que al final cada caso es un mundo y que lo que le ha funcionado a otro no tiene por qué funcionar de ti y lo que alguien que no ha hecho nada nunca te venda seguramente sea un poco humo. Me parece un consejo de puta madre. Ignacio, muchísimas gracias por, por, por contarnos toda la historia de Akumamel y todos los aprendizajes, que la verdad que ha sido una auténtica pasada. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Otro. No te quedes siempre en los caminos habituales yendo solo a donde otros han ido y siguiendo unos a otros como un rebaño de ovejas. Deja el camino trillado y sumérgete en el bosque. Cada vez que lo hagas, estarás seguro de encontrar algo que nunca habías visto antes. Por supuesto, será una pequeña cosa, pero no la ignores. Síguelo, explora todo a su alrededor. Un descubrimiento conducirá a otro, y antes de que te des cuenta, tendrás algo en lo que vale la pena pensar para ocupar tu mente. Todos los grandes descubrimientos son el resultado del pensamiento. Así nos animaba a explorar nuevos caminos y nuevos enfoques Alexander Graham Bell, con unas palabras tan sabias que nunca dejarán de ser ciertas. Muchísimas gracias a Ignacia Riaga por compartir su historia, aprendizajes y experiencias en este episodio, así como por su visión algo distinta del panorama de startups y de cómo crear una empresa, que nos permite ampliar nuestra forma de enfrentarnos a la creación de negocios digitales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 Me despido, como siempre, deseándote la mejor de las semanas, y aprovecho de hacerlo con esta cita de Orson Scott Card, que en el juego de Ender escribió una frase que es aplicable a muchas situaciones de conflicto. Y esta frase dice así. Así que toda esta guerra se debe a que no podemos hablarnos unos a otros.